Es relevante destacar la creación de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en esta Cámara, ya que no hace muchos años atrás no teníamos ninguna instancia de conversación, de análisis y menos cierto, de tramitar eh, proyectos de ley que fueran eh, en beneficio, eh, buscando mayor dignidad de la vida de las mujeres eh, en sus distintas diversidades, digamos. Eh, y creo que este espacio eh, se ha dado de manera muy acertada por sobre todo el contexto histórico-político en el que estamos viviendo, en el cual las mujeres estamos teniendo un rol eh, protagonismo, protagónico, creo yo, en cuestiones que son hoy día eh, centrales en cuanto, por ejemplo, a cómo queremos distribuir el poder de cara a, al, al Nuevo Chile que estamos eh, construyendo, ¿cierto?, en paralelo con nuestra... Eh, convención constitucional y me parece que en esa lógica eh, es muy importante estar eh, en sintonía con lo que eh, el, el propio gobierno que se ha declarado abiertamente feminista eh, en, este, en esta ocasión, del cual por supuesto formo parte eh, y me siento total y absolutamente representada porque además eh, todas las eh, acciones que ha hecho el gobierno desde que, incluso desde antes que entrara, digamos, a, a, a ejercer propiamente tal, ¿cierto?, el día 11 de marzo pasado, eh, existe, se ve ahí en concreto, materialmente, dónde está la perspectiva de género o la perspectiva feminista en las distintas cuestiones que estamos haciendo y que estamos proponiendo. Entonces, en esa lógica, eh, yo también como presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Pretendo estar en la lógica de ser un aporte a este programa de gobierno feminista, porque no es un programa de gobierno feminista, digamos, eh, punto uno, feminista para abajo. No, es una visión totalmente transversal que tenemos en las distintas carteras, por ejemplo, de los ministerios. Ayer estuve en la Comisión de Trabajo y Previsión Social eh, reemplazando a un compañero diputado y la verdad es que de la exposición que vimos de la ministra del Trabajo y Seguridad Social, todos los eh, ámbitos que ella tocó, tenían alguna parte de perspectiva de género en el sentido de ¿y cuál es la situación especial de las mujeres en este y en este caso en particular? Entonces eso me parece que es sumamente potente, me parece que es consecuente y consistente porque en definitiva eso es lo que necesitamos. Ese camino de eh, ver el trabajo doméstico, reproductivo, de crianza... ...también desde el punto de vista eh, productivo y económico... ...porque genera efectivamente una parte de la cadena productiva... ...que no está siendo valorada... ...que no se le está agregando tampoco eh, incluso valor... ...cuando con mucha dificultad muchas mujeres logran formalizar... ...sus emprendimientos por ejemplo... ...que tampoco cuentan con, con, con la posibilidad de eh, crecer con recursos... ...por ejemplo del Estado... ...entonces me parece que lo que está ocurriendo hoy día en Chile a propósito de la convención constitucional, la paridad de género que se instaló y que está siendo observada eh, desde todo el mundo, digamos, y desde la teoría constitucional en general, porque hasta aquí somos el organismo más, más paritario que existió en la historia. Entonces, obviamente, eso además es un motivo de tremendo orgullo para nosotras las mujeres chilenas y que habitamos además en el territorio de Chile sin necesidad de ser chilenas, ¿por qué? O sea, migrar es un derecho, por lo tanto, eso eh, me parece que es una de las cuestiones centrales que vamos a tener eh, en nuestra en este año de presidencia, que es cooperar con que todos estos eh, proyectos y planes que vienen dentro de los, del programa del gobierno, las políticas del gobierno que efectivamente tienen una perspectiva de género y que tienen un tratamiento transversal puedan ser eh, posibles de concretar a través de la tramitación de los proyectos de ley y lograr que lleguen a ser ley de la república Ese es, es en primer lugar lo que vamos a tener como, como mirada ¿no? eh, ¿por qué? porque además el ejecutivo tiene eh, el poder económico hoy día en Chile, cierto, tiene iniciativa exclusiva en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que es plata pública. Por lo tanto, por mucho que nosotras tengamos la intención a lo mejor de cambiar el mundo, nuestras facultades actuales no nos permiten, por ejemplo, disponer de los recursos del Estado. Entonces, en ese sentido es muy importante estar a disposición de apoyar ese camino porque ahí están los recursos en este momento y, bueno, lo que yo siempre he dicho eh, cuando me entrevistan, tanto en la candidatura, durante la candidatura, cuando fui directora de AVOFEM, es que el Estado tiene que invertir plata en esto. No son solamente, digamos, eh, palabras bonitas, veamos la perspectiva de género, las mujeres que salgan en la foto, que salgan adelante, es mucho más profundo que eso. Claro, eso se agradece porque también es visibilizar, pero eh, eso tiene que ir acompañado de una inyección de recursos importantes de parte del gobierno. Entonces, en ese sentido creo que va a ser importante apoyar la agenda. El feminismo no pretende enfrentar a ambos géneros, todo lo contrario, el feminismo lo que pretende es equiparar las oportunidades, los espacios, eh, las decisiones que se toman, eh, los temas que se ponen en la discusión pública y en eso yo creo que hay que tener un reflejo claro de cómo somos como sociedad y en la sociedad somos mitad hombres y mitad mujeres y por lo tanto hay temáticas que son con naturales a uno y con naturales al otro. Es equiparar y ampliar los espacios y eso implica obviamente que ganamos todos, porque entre tener sueldo la mitad y tener sueldo el 100%, o sea, evidentemente que es mucho mejor para la sociedad que el 100% tengamos sueldo y no solo la mitad, porque evidentemente que eso te va a generar dependencia, vulnerabilidad. Eh, que no tengas eh, acceso a derechos básicos como la salud oportuna, cierto, eh, la previsión que también es muy muy elemental cierto, para poder pasar eh, quizás una vejez pucha, eh, tranquila, digna, cierto, que no, no estés pensando eh, cómo me voy a vestir, dónde voy a vivir, cómo voy a pagar la arriendo qué voy a comer, que es la realidad que vivimos las mujeres hoy día. Bueno, hombres también, pero en, en, el, en el grueso, digamos, de, de los porcentajes de las estadísticas de los estudios, habla de que obviamente somos más mujeres.